¿Qué le pasó a Honguito, señores? Eh? ¿Eh? Honguito. ¿Qué le pasó, o -o Oye, Honguito Onguito, Otra Dale vez, Honguito allá. vuelve y, y lo apresan. Honguito Guá aparece aquí. en una pero... imagen donde se puede apreciar esposado en un destacamento policial de la ciudad capital. Aún se desconoce por qué es su nuevo arresto, pero yo escuché por ahí. En una fuente quizás no oficial sí. no recuerdo que honguito sa puede salir bajo, fiancia, bajo fianza bajo fianza 300 bajo fianza pesos para salir bajo fianza escuché eso entonces no puede ser e un invento de Alofoque también también pero yo escuché eso que anda esa imagen y que el el, el que eh, bajo fianza 300 mil pesos entonces no sé no sé qué está pasando con el señor honguito pero recordemos que honguito después de los huevos que puso su sonido se cayó porque no supo manejarse eh, y quizá es una estrategia para él de nuevo buscar de nuevo el, el sonido Bueno, no, ese muchacho a mí no me interesa, a ese sí no me interesa a mí. Ese yo no le veo ningún componte, como dicen los lo, lo viejos. No, yo no le veo ningún tipo de que yo de no, no, carisma, no. eso eh, el hombre de lo que tiene mucho carisma y llama mucho la carisma, persona, talento no tiene. El solo... talento del, el, el talento de leer, tener tener ese, esa atención que muchos no tienen. No, no, el talento que se ha puesto la atención. El talento de que parece una mujer. Que no se sabe si es macho. Ese es el único talento, bueno, ya se sabe que es macho, pero eh, se